La alcaldía municipal de Potosí se encuentra preocupada por el último caso, que se encontró a varios cerdos devorando a un peso y tras realizar pruebas de laboratorio, el can dio un nuevo caso positivo de rabia canina. Bueno, queremos informarles a toda la población. ...que con estos seis casos de sabia canina... ...que se ha presentado en nuestro municipio... ...hemos tenido una reunión con el comité de zoonosis... ...donde se ha determinado varios puntos, ¿no?... ...en lo más importante es donde tenemos que... ...aplicar la normativa de la profilaxis... ...eso es lo que estamos realizando... ...donde se ha presentado en la área dispersa... ...entonces habían los chanchos que se lo estaban comiendo, ¿no?... ...al, al peso... ...y donde el peso ha dado... En ...un caso de sabia positiva... Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En coordinación con el CEDES, en coordinación con la parte de salud, hemos hecho el cierre de foco correspondiente, la vacunación correspondiente. Y al mismo tiempo hemos tenido que capturar a los chanchos, hemos tenido que capturar también a algunos pesos y están ahorita en observación. Al chancho que ha ido comiendo, los tres chanchos que han ido comiendo al peso que estaba muerto, entonces a uno de ellos hemos tenido que eh, sacarle la cabecita y después llevarle lo que es al laboratorio. Y estamos esperando los resultados del laboratorio. En caso que diera positivo, nosotros tenemos que hacer la captura de todos los chanchos alrededor de un de un kilómetro donde se ha presentado este caso.